Muy buenas, hemos estrenado la nueva furgoneta Camper Y nada, de pese y corriendo nos hemos organizado un viaje a Andorra Con la excusa del Tour de Francia de 2021 que pasa por aquí Nos hemos venido al alto de Envalira que está a 2.400 metros A esperar a los ciclistas a que pasen de aquí un rato Ayer pasamos la noche en el parking de caravanas. Estaba a reventar de autocaravanas Aquí en Andorra, pues se puede hacer la de Dios Tienes compras, tienes para hacer deporte Tienes para visitar sitios chulos Comimos en un parque de dinosaurios ¿Te gustó el parque de dinosaurios? Sí, había visto un verocirrazo ¡Vala, con velociraptor? y sí, sí, mi mamá se había dado un susto con dos teloráctidos Bueno, pues ahora nos toca ver a los ciclistas A vernos cómo sufren Vale ¿Vamos para abajo? Sí Venga, vamos nos hemos situado en un sitio estratégico a falta de un kilómetro para la cima y desde aquí se ve la curvica y se ve todo eso son las 12 faltan sobre unas tres horas hasta que vengan los ciclistas y ya aquí está todo el mundo cogiendo sitio todos preparados todos rotos, subiendo bajando ciclistas subiendo bajando ciclistas que envidia que envidia no, pero yo estoy bien ¿eh? yo estoy bien no, no me mires así inmaculada llega el momento más deseado por todo aficionado que viene a ver el de Francia y no es ver pasar los corredores es el momento en el que te regalan las camisetas y la gorra de la cutre mira mira la gente se vuelve loca ¡Ole! mira mira cómo se tira como los locos ¡Ola! esto es un caos ahora que caos ¡Hola! ¡Gracias! Me han arrancado una camiseta de la mano O sea, la que la chica ha cogido y le ha dicho ¡Toma! ¿Verdad? ¿Y creían? ¡Que me iba a arrancar la mano! A ver, da unos pasos para adelante y para atrás para que te vean todo. lo guapo que estás Bueno, sabéis, esa gente que va disfrazada en el Tour de Francia, que sale en la tele y que dice, y esto, esto, pues mira, esto es. ¡Nami! ¡Qué tal! ¡Hola! ¿Eh? ¿Eh? ¡Amigo! chico, ¡Amigo! nos han regalado montones de llaveros, bolsas y un montón de historias. La brutal. es el mejor día de su vida. hasta aquí nuestra experiencia con el Tour de Francia 2021 al año que viene igual volvemos o igual no, no lo sé dos conclusiones, o tres Yo no quiero volver nunca bueno, lo primero, las bicicletas eran muy chulas estaban todas muy guapas todas, eran preciosas se notaban que eran bicicletas profesionales lo segundo, esta gente corre mucho, corre demasiado y lo tercero, que necesitan un bocata están muy flacos bueno chicos hasta otro vídeo, despide Día de solo pollo web, poca, poca ganas tiene este de bici. Qué bonita la bici, eh. Hora y media llevamos aquí en un atasco. No sé cuánto tardaremos en salir de Andorra, madre, qué cruz.